Es maravilloso porque un día uno se da cuenta de que está viviendo en su sueño, que todo por lo que ha trabajado es una realidad y que la entrega, la pasión y el esfuerzo han valido completamente la pena. Soy feliz de haberme lanzado al vacío y apostarle todo a este arte tan profundo, tan humano como lo es la actuación. Y me enorgullezco profundamente Desarrollando un oficio donde podemos tener la bondad de conocer y sumergirnos en la humanidad.